Neurófilos propone una educación que fomenta la creatividad, la participación y la cooperación y te anima a cumplir tus metas, aprovechando las posibilidades que se te presentan para perseguir tus propios intereses. Escritores, músicos, monjes, deportistas y muchas otras personas en el mundo encuentran en el aislamiento social una oportunidad para crear y prepararse todos podemos renunciar alegremente a la calle y acogernos a los beneficios de la vida en casa. Así que en este aislamiento, saca lo mejor de ti. Neurófilos, hechos para pensar.